Hola qué tal amiguitos, cómo están? El día de hoy vamos a dibujar todas las lindas frutas: una manzana, una un plátano, una cereza, uvas y sandía. Así que no te puedes perder este lindo video. तो and... Mami. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. y ¡Oh, mami! What? Y no olvides de ayudarte de papi o mami. <SILENCIO> I'm